Bien, mira, voy a tratar de abordar dos temas, obviamente que no me voy a poder sustraer del tema más perentorio, más latente que es el tema de la votación, las primarias y las observaciones que le hemos hecho a la Junta Central Electoral. Pero primero, anoche yo mandé que por favor me pongan una foto Mientras venía de los del de los alrededores de Atillo. ¿Cuál foto? Frase? Una foto que yo mandé al, al, ah, no, al... Fue al WhatsApp de nosotros, de, de, grupo, de mañana. Eso, Dame el ma favor, eh, ay cuál? ayúdame. La del camión con Así la madera. La voy a mandar ahora. Al... Ah, la vi, la vi. Miren, señores. Madera centenaria. Miren, señores. La mandé al WhatsApp. A mis pocos años de edad. ¿Te gustó ahí? No, más, no, más, no, más. No, pero no, no, pero así no. Eh, es que son, que, eh, que son pocos. Oye, ahora, pocos. A, a sus pocos años de edad. Es que son pocos, sueco. No, es que no, son 25 poco. Mira, 33. Es que Oye, son pocos. Mira. Eh, a mí me dio pesar. Pesar y algo que yo no sé describir porque nunca lo, habí, lo había su, sufrido o sentido. Quizás fue por lo que vi, pero créanme, señores, que me impactó. Mi esposa venía a mi lado y yo dije, pero esto, es, esto yo nunca lo había visto en mi vida. Incluso de recorrido de bosques, en trabajos medioambientales, ecológico, senderismo, fundación Lomaquite Puelas, que ha sido una de mis instituciones en la que he participado con más eh, ánimo y deseo, pero cuando me enfrento a esta imagen, Ay, ahí. pueden ver seis, cinco maderos, nunca había visto transportar, madero aquí me refiero, porque he visto árboles en otros lugares, en Chile, por ejemplo, en Estados Unidos, inmenso, y vi madera inmensa, sí. pero este, para alcanzar ese tamaño, donde dos hombres no lo abrazamos si nos unimos de la mano, y eso se estaba transportando con una camioneta rojovino detrás, con intermitente, más otro camión delante. Y esto es un tractor. Lo estaban franqueando. Lo estaban franqueando. A mi amigo bienvenido me gustaría que me den una explicación al Ministerio de Medio Ambiente ¿Qué trasiego es ese a las diez y media de la noche? Pero qué parece... Ministerio de Medio Ambiente, aquí. Bueno, el regional es bienvenido, Guzmán. Bienvenido. Entonces. Yo no lo conozco. Esa camioneta me luce que la he visto parqueada. ¿Quién es? En Medio Ambiente, aquí, frente al estadio. ¿Cómo? Mi denuncia va directa a ellos. Y ese tractor, con ese carretón detrás, más el camión que iba adelante, que era una grúa... No concibo, fuera del control forestal, fuera del control de las autoridades que deben de tener esto, un permiso de trasiego de esa madera, como se, tiene, como se debe de tener cuando usted transporta animales para la matanza, para el consumo humano. ¿Y por qué de noche? Y utilizar las horas nocturnas donde había poca visibilidad. ¿A qué, a qué hora fue eso? On, casi 11 de la noche. Ah. Yo me dirigía a mi casa Habíamos participado Es decir que parece ser que era un plan trasladar la tarde Yo, nosotros ah. salíamos De esa hora que precisamente Quiero hacer público, felicitar A, a Arismendi de Moya De, de Moya Restaurante Atitín Que está de cumpleaños ayer eh, 61 añitos, un añito Chacho joven Entonces Creo que eso para mí me impactó y por ello lo traigo hoy para ponerlo en conocimiento de Fulvio, de toda la población. Quisiera escuchar Una pregunta, qué, qué pasó con ese árbol o esos árboles de esa magnitud y qué justifica prescindir de su existencia. Y se notaba que llevaban un madero debajo, que eso va a ser procesado para adornar la casa o el negocio de muebles de algún magnate de aquí que no tiene, no tienen freno. Dime, Carolina. ¿Y el Ministerio de Medio Ambiente a dónde está? Para mí iba franqueado por un vehículo que he visto parqueado en ocasiones ahí en el medio ambiente. Y la Policía Nacional, Exacto. nadie parece que para a los ciudadanos, como llamamos el 911. La vigilancia parece que solamente es en otra cosa. Vamos, el, a buscar, vamos a buscar vamos a buscar un señor que viene con ciudad. su familia pasando frente a un cuartel por eh, Tenares y lo paran, pero entonces este tipo de acciones la policía sí, no, no los no, ve. por favor. No, no, no, realmente no es del 911, sí. pero me no refiero ahí. a la vigilancia que quise decir la policía. La policía sí. O sea, la policía anda sí. en las calles, es lo mismo que a ti te digan de noche, después de las seis de la no tarde, usted mudando. no puede hacer mudanza. Parece, hacer, parece que fue hacer un jefe. Una Francis, investigación parece que con fue relación jefe. a eso que pasó para que sí. después comencemos a opinar de eso. Parece sí, que fue un jefe. Entonces, Primero se investiga y después se entremos opina. ahora. No, porque luego está poniendo la denuncia. Sí, por ya, eso de es que No, vamos a investigar. se caracteriza por venir y cerrar eso. Eso. La, el asunto. Una claro denuncia claro, que tiene el derecho de... No, Él es un Mariano Rivera. no, es un Mariano Rivera. no, debe estar no, un está apelando a que a que se explique pues esa Dios. situación claro, que él vio. Eh, mira, tiene hombre, el derecho tú puedes ver... Ciudadano. Yo soy discurso de cierre. Mira, <risa> en todo, ¿eh? No, Hay un amigo bien, que nos está t mirando y dice... Yo quería llamar porque Sócrates tiene una forma que no quiere cerrar. Tiene derecho, <risa> tiene derecho Francia a hacer la denuncia sí. y, a y a recibir información. Ahí viene información. tú a ponerte del amor sí. con Francia. No, tengo que te la no, de de sí, claro. te decir <risa> las cosas como son. no es mi hermano. Tengo que decir las cosas como son. una cosa. Entrando ya en el debate... Y en la situación del país. Yo compro la teoría o la... O Franz, la una la, pregunta, disculpa. Porque tú estás en tu tiempo. Sí. Eh, párame sí. ahí. Que me, sí. Lo no, me. De... estamos en de... tiempo. Yo lo socializo y así lo... Eh, okay. esto, es programa, esto es un programa. Escúchame bien. ¿Tú piensas que si Gonzalo Castillo gana, el PLD se divide? Está dividido. No, no, no, no, no, no, formalmente. Gana, formalmente, o sea, de que Leonel sí. dijo, yo me voy de PLD y me voy por otra parte. Leonel, no, no, no, no, no, no argumentativa. Vamos no. a ver. Leonel no creo que vaya Ese a irse de PLD. De tema, sí. Él sí. me lo está tratando sí, de dar. No porque yo, al final, palabra. yo te voy a contestar. Mira, igual <coughs> <llamado tú> ahora, <coughs> al mira, final. Al final, mira, <coughs> cuando nosotros tomamos la referencia de lo que está viviendo el país o todos los dominicanos respecto a las primarias. Decía que nunca antes la República Dominicana había estado asediada, agitada. Qué buena de la política. Agitada y nunca había estado expuesta también al devenir incierto.